a este lugar aquí en San Francisco de Macorís el antiguo Chacho caruas Marrero Caruaj una intervención en que eh, apresaron a varias personas en el día de ayer y cerraron el negocio vamos a ver eh, este corte esta intervención de este negocio pero realmente hay una disposición en contra de los negocios todos están cerrados o esto fue solamente a ese negocio en particular en eh, eh, base a, a cualquier situación buenos días mi hermano, Eli. Buenos días, hermano. Problema. Bien, gracias a Dios. Mira, o sea, esto es increíble. Mira, si tú pasas el domingo, estuve yo paseando por ahí por la libertad, a eso de las 5 y 5. Pero si tú haces así, te metes ahí a ese drink, pasa por ahí por el drink, tú no puedes pasar de tanta gente, viento y sin mascarilla ¿Cuál es ese? Por, por las dos calle, frente al ahí, por ahí no se puede cruzar, sí. aquí abajo también, antes de llegar al liceo, esto es un negocio, que esto es abierto, yo no entiendo, porque es que la gente, porque es que la gente no puede comprar su cerveza y su rom y se lo vuelve en casa? Así es. Por otra parte José sea, Manuel, yo, yo te quería decir, desde el viernes, una noticia, que eso a mí como que me, me conté, no, ¿Tú sabes lo que? Eh, eh, no sé si tú tienes el conocimiento del doctor Gil. ¿sí? Claro. Que, que él es eh, eh, eh, experto en epidemiología, creo que sí. sí él correcto. era el que, que tenía el control del de, de COVID. Sí, sí. Entonces, ese señor fue a trabajar. Y tú sabes con lo que le saltó el director de, de, de la República, que estaba cancelado. Sí, así es. Y él, y él le dice, ¿pero y por qué? Y él lo único que le dijo, no, que pues esos son cargos políticos. Para, yo considero que la salud está primero que todo y que el, el, el profesional no puede pagar en causa, o sea, es una causa que yo no veo, eh, eh, eh, no no tiene no tiene justificación. El profesional tiene que respetarse por encima de cargo político y todo eso. Ah, además de eso, un profesional de la salud, por en medio de este problema que estamos pasando, Sí, claro, nosotros trajimos a, esto. Sucedió ya hace una semana. Elvi, nosotros trajimos tanto la opinión de, del doctor, de un gran amigo mío, el doctor Ortiz, como del también del, de la AMD aquí en San Francisco de Macorís, del Colegio Médico. Esto se está. Esto se está debatiendo eh, a nivel de Santo Domingo. Eh, la, que, lo que se va a hacer con el doctor Ortiz, eh, el, el propio colegio médico está librando esta batalla en contra de, esto, eh, de este atropello que se cometió contra el doctor Ortiz. Eh, y lo hablamos ampliamente durante varios días aquí en el programa Esperamos que se haga justicia en este caso. Vámonos, señor director, eh, a ver este operativo que realizó la policía en el día de ayer. Vamos a ver primero el caso 5 y vamos a ver el 5A luego. Usted entra conmigo y luego vemos el 5A. a todos esos presuntos delincuentes como único grupo de pándalos, que se dedicaron la noche de ayer a realizar disparos en el sector San Martín. Nuestra policía no va a descansar, están tras la pista y están tras la búsqueda de varios de esos ladrones. que cuales anoche se enfrentaron a tiros en el sector San Martín. No vamos a descansar, estos operativos inician y van a ser. vamos a ver entonces el 5 a lo de la esto es lo del de desmantelamiento de unos supuestos puntos de droga ahí en San Martín pero vamos a darle paso a Wilson primero buenos días hermana a la orden pero bueno, qué es? ¿Sí, si un mar, está bien acá, Trátamela bien, que no si no no, omade es mi hermana. No, no, no, no. El revochivo tenía que ser intervenido. por toda la fuerza militar, aérea y del mundo. Tú no vas ganar haciendo mucho corriendo. Así es. Oño, que tú estás demasiado airado, Recuerda que estamos en el gobierno del cambio y todavía no hemos visto yo lamento tener que decir que la gestión de mi hermano y compueblano Eduard Sánchez González no ha arrancado como jefe de la policía lo triste es que sea el propio presidente de la República, que los grupos que hay en la policía le estén doblando el brazo para que no se haga nada como nunca se ha hecho. Nada. Eso mismo es que se está haciendo nada. Vamos a seguir viendo, señor director, este disparataje.